¿Qué pasa, polleros? Soy Killer y aquí os traigo el vídeo informativo que he estado eh, prometiendo en todos los últimos vídeos y por redes sociales y demás de lo que va a pasar con el canal, ¿vale? Eh, ya sabéis que, bueno, dejé el canal, eh, sí. aparte de ya llevar tiempo sin atenderlo durante mucho tiempo, lo dejé debido a mi actual trabajo. Eh, ya sabéis que trabajo desde casa como diseñador, diseñador gráfico para el streamer, no sé si estoy mirando la cámara aquí porque la cámara que tengo es muy mala No la cámara que tenía antes, tengo que comprarme una diaria pre por 10 euros porque la otra la tengo averiada Y una nueva vale un pastón y voy a ver si esa me la reparan, ¿vale? Pero bueno, mientras tanto tengo esta que hace el apaño Yo os digo, eh, El canal, ya sabéis que trabajo ahora como diseñador gráfico, bueno, diseñador multimedia profesional eh, para streamer, para particulares, para quien solicite mis servicios Estoy en el canal de Twitch de Frank Pancorvo, Frank Pancorvo, por si queréis buscarme. Eh, si no puedo preguntarme, eh, es fácil encontrarme. Además, lo tengo anunciado por todos lados. Y bueno, eh, tenía la pinita clavada de mi canal, recibe visitas, pero tenía ganas de volver. Pero volver con otra temática. Ya lo MMO, para mí ya no, no tengo tiempo para jugar a MMO, ni para grabar guías, ni para nada. Me lo bueno, estoy tomando todo poquito a poco, he estado jugando a juegos que no he jugar hasta ahora debido a que me dedicaba todo a la MMO eh, Y la verdad que me ha gustado Y de hecho ahora estoy jugando mucho a Rus, a, a, a Ras, a Valheim, ya lo he visto Y quiero traeros series de juegos de terror, miedo, suspense, aventuras y supervivencia Veremos Ark, veremos Rus. Veremos juegos de terror, de miedo, de sobresaltos, eh, un aula, veremos, yo qué sé, lo que pidáis, cosas sin chachi, de salseillo y de miedo. Eh, es mi único eh, cambio en el canal, aparte de un poquillo de cambio estético, ya habéis visto el banner, que sufrirá más cambio, es un, es un banner profesional, el banner del, del canal de, de YouTube. Sobre los directos, no sé si haré directos, si lo hago será en Twitch. Obviamente, lo directo que hagan en Twitch lo resumiré para subirlos al canal. Imaginaros que quiero jugar a RAS. Pues obvio, no voy a jugar media hora a Raz. Hay que jugar por lo menos una hora y media dos horas para poder conseguir algo. Y eso, eh, resumirlo y pasarlo a YouTube. Bueno, ahora mismo como grabo, grabo todo con, con OBS y edito con OBS. No me hace falta abrir el Premiere para editar un vídeo. Yo voy pausando y tirando. Aunque así, ya os digo, eh, de aquí a unos meses iremos sufriendo cambios estéticos, tanto en la intro como en muchas cosillas, para que, bueno, para que se asemeje más a la temática del canal. Ya sabéis que si queréis verme jugando a Rus, verme jugando a Subnautica, verme jugando al juego que queráis de supervivencia, terror y aventuras podéis comentarlo y yo buscaré esos juegos y lo iré trayendo poquito a poco y como siempre ya sabéis un fuerte like, un gran apoyo al canal y gracias a los que me habéis eh, o a los que os lo habéis alegrado mi, de mi vuelta, de mi, de, mi, de mi regreso y de lo que me apoyáis día a día suba lo que suba, eh, ya sabéis, sigo como siempre de lunes a sábado en mi canal de Twitch de Frampa en Corvo, haciendo grandes trabajos en directo y por aquí subiré vídeos de otra vídeos a la semana, sin más dilación, sin más preámbulos, soy Killer y nos vemos en el siguiente vídeo, chao como decía esto se me ha cambiado en la mesa, la pelea me pasa con el ojo, la gallina y toda la camachilla get it <laughs>